Buenas tardes a todos, bueno, buenas tardes para mí, buenas noches, buenos días, lo que sea, por donde estáis en el mundo. Uh, hoy es el 9 de octubre de 2020 y hoy vamos a empezar el último capítulo del libro Diseñando el, el Futuro por Jack Fresco, el capítulo 11 que es Estilos de Vida, un tema que nos va a tener uh, intrigado, estoy seguro. Pero mientras esperamos que vengan algunos más. Para empezar a leer el, el capítulo, tenemos un amigo nuevo con nosotros que es Adrián de, de... Estás en México, pero tengo la impresión que tienes un acento argentino. ¿Me equivoco? Sí, soy de Argentina, pero estoy en México. ¿Ves? Es <ríe> que tengo el, el oído afinado ya para dar los acentos un poco. Eh, Adri, eh, eres nuevo, pero no sé qué nuevo estás al, al tema de, de The Venus Project. ¿Y has leído algo del libro para ver hasta dónde estamos? ¿Tienes alguna pregunta? hacer no, tener... empecé el primer capítulo, digamos, son las primeras 20 páginas que imprimí como para leerlas más fácil, de todas maneras ya vi... En realidad hace mucho tiempo había visto varios videos del Venus Project y del movimiento Safe Case. Ajá. Y, y en eso estaba. Me, me, me interesa la, la teoría y ver cómo se puede llevar a la práctica, porque todos los días estamos viendo que al planeta ya le queda bastante poco. Sí. Entonces, si no... Tenemos que sí, movernos. Algo. Pues bienvenido. Muchas Espero gracias. que estés cómodo y que participas y ha ha haces las preguntas que necesitas. Y saludamos a Víctor, que también está en México. Y Germán, que nos salude desde un portátil nuevo. ¡Wow! Saludos a, ver, dito, a todos. Dinos algo, Germán. Uy, no se te escucha. Volumen. Espera. Pero si tienes un portátil, no tiene un micro incorporado. Espera un segundo. Okay. Ahora. ¿No? Hola. Hola. Ajá. Mm, un poco mejor. A ver, di algo más que hola. Que con hola no se no se escucha nada. No te has mutado en oh te has mutado en micro y te has apagado la, la cámara <ríe> todo el mundo tiene abierto el pdf en el capítulo 11? alguien sí. que le pasó el enlace estamos en la página 80. y 80, la página ochenta uh -huh. okay bueno germán ya te arreglarás. <ríe> Ya cuando te toca hablar, ya hablarás. Vamos a ver, ¿con quién empezamos a leer esta semana? Ana, como tú hace mucho que no has estado con nosotros, ¿te apetece leer la, el primer párrafo? Que es bastante largo, pero bueno, todo es sí. englobado. Vamos a leer la primera, el primer párrafo. Vale. Es el capítulo 11, estilos de vida. ¿Qué harán las personas? Es una pregunta. Desde los albores de la civilización hasta nuestros días, la mayoría de los seres humanos ha tenido que trabajar para ganarse la vida la mayoría de nuestras actitudes con respecto al trabajo han sido heredadas de épocas pasadas. Antiguamente era necesario que las personas recogieran el agua y la llevasen a sus moradas, recolectaban madera para calentarse y cocinar y usaban combustible para quemar en sus lámparas. Habría sido muy difícil para ellos imaginar una época en la cual, el agua corriera a través de sus propias casas con una manilla para apagarla o presionar un botón para obtener luz instantánea, había sido como estar en un reino mágico. La gente de épocas pasadas probablemente se preguntaba qué harían las personas del futuro si no tuvieran que dedicarse a, los aburridas, a las aburridas tareas que eran necesarias para sustentar la vida de aquel entonces. Fíjate, bueno... Los que somos de una, una cierta edad, recordaremos la televisión en blanco y negro. Uh, pero por suerte yo recuerdo siempre haber tenido grifos y electricidad, electricidad sí. de casa. Sí. Pero yo sé que mis padres no tanto, porque además vivieron la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvieron problemas ahí de abastecimiento de todo tipo. Uh -huh. Pero nosotros a medida que, que vas ganando en años vas dejando atrás estas cosas y el paso del tiempo a veces yo no sé si ustedes paran a veces a pensar lo que tenemos hoy y lo que teníamos cuando éramos niños ¿Alguna, aunque no tengáis más que 30 años alguna vez pensáis esto sí sin duda ¿Eh? Sí, sin ir más lejos, hoy en los primeros capítulos hablaban también de la diferencia de, o de lo inconcebible que sería para personas de antes el, la realidad actual y yo me acuerdo de chico de ver Star Trek que estaban promocionando lo que son los celulares ahora. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces sí, suena, parece loco, pero es una realidad que nos sorprende. sí. Y Jack, cuando has visto bastante material de Jack hablando, él hace décadas ya predecía lo que, lo que podría venir con la tecnología. Y tenía muy, muy bien pispado el, el tema del futuro. Hmm. Germán, vamos a probar tu micrófono ahora, un momentito, a ver si está mejor. No se escucha. No se escucha. Ahora sí. No. Bajito, pero sí. Muy, muy bajito. Bueno, ok. Pues sí, los los tiempos cambian, ¿no? Y, y nosotros tenemos dificultad para imaginar vivir en el futuro, como Jack lo presenta, yo creo, ¿no? Mucha gente, mucha gente, porque no están al tanto de lo que está pasando con la tecnología. Y no están conscientes de la tecnología que tienen alrededor, de que todo es tecnología de una forma u otra, ¿no? Entonces, no... Les falta aquel salto a poder imaginar lo que podríamos tener. Y lo que podemos Interesante hacer... Interesante también. ¿Eh? ¿Perdón? Perdona. No, continúa. Ah. Eh, y lo que podremos hacer en, en, en una vida que no tenemos el, el concepto del trabajo como hoy, que no tendremos que preocuparnos por las facturas que todo tendremos no, no, no nos faltará de nada entonces, ¿qué vamos a hacer con el tiempo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a ver eso? ¿Quién lo va a ver? su? Pues mucho más de lo que podemos hacer ahora porque hoy el dinero nos frena yeah. es el freno más grande que tenemos yeah, pero yo digo, ¿quién lo va a ver eso? Ah, no lo sé pero yo quiero ayudar a poner los primeros peda pedaños. ya, yeah, ya yeah. Esto yo lo tengo claro. A ver, Mateo, que no te hemos visto tampoco en un par de semanas. ¿Te apetece leer el próximo trocito? Sí, quería decir algo antes y era que me parece interesante eh, coger como el hábito de de decirse, preguntarse a uno qué cosas le parecen como muy imposibles. Yo supongo que cuando yo tenía unos ocho años, por allá, por los 90 eh, Si me hubieran dicho como que yo podría hacer llamadas gratis, como estas que están pasando ahorita, eh, teniendo el contexto de cuánto valía una llamada internacional, por ejemplo, eh, yo no hubiese creído eso, que, que sería, entre comillas, gratis, excepto tal vez pues, la, la electricidad y bueno, otras cosas ahí, pero pero ahorita es casi gratis que podemos comunicarnos así, pero yo no hubiese creído eso. Y yo de niño, por ejemplo, si me hubieran dicho que yo hubiese podido tener varias consolas, varios videojuegos en un solo equipo y que, lo, y que podría bajar videojuegos gratis, etc. No lo hubiese creído y hubiese dicho que eso sería el paraíso, por decirlo así. Entonces, eh, pero ahorita que... Es, es interesante eso porque entonces... Porque ya estamos ahí... Eso por un lado, entonces como aquello que nos parece muy imposible, digamos, por ejemplo, un mundo sin, sin dinero eh, puede ser realmente no tan lejano y dado los cambios tecnológicos que cada vez son más, impactan cada vez a más gente y de una manera más fuerte eh, y son más baratos, etc., pues es, digamos, que puede ser posible en un tiempo menor al que, digamos, estimamos. Eh, sí, bueno, eso para no alargarme Muy bien, entonces, sí. comentarios interesantes Entonces, ¿aliviando las presiones humanas? Sí Aliviando las presiones humanas Seres humanos libres de deudas, inseguridades y miedos se convertirán en personas mucho más amables Con nadie vendiendo algo o alguien ¿A que prive a alguien de sus posesiones? Las bases para la agresión humana quedarán obsoletas. Las personas no estarían sobrecargadas con las persistentes preocupaciones que consumen tanta atención, tales como hipotecas, costos de asistencia médica, cuotas de educación, seguros contra incendios, recesiones económicas, impuestos, depresión o miedo a perder el empleo. Con la eliminación de todas estas cargas y la eliminación de, la de las condiciones que crean sentimientos de envidia, avaricia y competencia, la vida de las personas sería mucho más significativa. El objetivo de este nuevo diseño social es, ale es alentar un nuevo sistema de incentivos, uno que no esté dirigido hacia las superficiales y egocéntricas metas de adquisición de riqueza, propiedad o poder. Estos nuevos incentivos alertarán a las, alentarán a las personas hacia la autorrealización y la creatividad, la eliminación de la escasez, la protección del medio ambiente y, sobre todo, la preocupación genuina por otros seres humanos. Las personas tendrían los medios y el tiempo para su crecimiento intelectual y espiritual y para darse cuenta de lo que significa realmente ser un ser humano en una sociedad solidaria. En vez de evolucionaria, en vez de evolucionar a una era de ocio, las personas realmente inteligentes y comprometidas encontrarían muy poco tiempo libre, incluso sin la necesidad de tener que trabajar para vivir. Siempre existiría la necesidad de concebir mejores y más eficientes formas de hacer las cosas. Las personas siempre querrán participar en la sociedad, viendo cómo se beneficia directamente su forma de vida y la de los demás, y el modo en que las cosas son constantemente actualizadas y mejoradas. No habrá utopías, la misma noción de utopía es estática. La supervivencia de cualquier sistema social depende, en última instancia, de su capacidad para permitir que los cambios mejoren la sociedad como un todo. Sin embargo, actualmente, la mayoría de las personas no están preparadas para cambios en la sociedad, sean estos emocionales o intelectuales. ¿Sigo okay. o...? No, yo creo que hasta ahí tenemos para, para, para charlar un poquito... Alguien que tiene un comentario antes porque yo voy anotando cosas para comentar. Pero si hay alguien que quiere comentar algo, no. de momento. Yo lo que lo que me gustaría subrayar en el tercer párrafo que leo el objet eh, que leo Mateo el eh, bleh, el objetivo de este nuevo diseño social. Es alentar un nuevo sistema de incentivos. Y ahí creo que es importante entender de que esto es un diseño completo. Esto no es hacer un pozo de agua en África hoy y mañana una torre de hidropónica en, en India y mañana mejores carreteras en Bangladesh. Esto es un rediseño de toda la sociedad a fondo. A fondo. En globo los ámbitos de la sociedad es muy ambicioso en realidad y tan completo que yo nunca he visto nada de que, la, que alguien se ha rediseñado deliberadamente y a al azar, bueno, ahora tenemos 100.000 personas más viviendo en la ciudad, es hora de hacer más escuelas y hospitales no. el diseño de la ciudad desde el principio ¿no? alguien tiene mucho olvido en el fondo voyas golpeando o algo ok um, es un diseño deliberado de, de, deliberado de la sociedad desde el fondo desde uf, he perdido un poquito el, el hilo de la de lo que decía ahora me entendéis por dónde voy no que es na, nadie ha hecho esto todavía todo pasa sí. por el, en el momento sí es, es decir que ahora me escucháis bien Sí. Ahora sí. Mucho mejor. Bien, he vuelto al móvil. <risa> <risa> eh. <risa> Aprovecho para saludar a todo el mundo <risa> y bueno, presentarme, soy Germán. Y bueno, ya, pues ya nos presentaremos luego. Pues eh, sí decir que, que hasta ahora eh, todas las etapas de diseño social que se han ido brincando en la sociedad han sido accidentalmente con la tecnología que, y conocimiento en el que había adaptada a los recursos naturales de ese entorno. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, pararse a reflexionar sobre en qué clase de mundo queremos vivir tiene que tener en cuenta todas las etapas de desarrollo posteriormente cultural que va, que va a desarrollarse. Desde eh, la primera etapa de cómo accedemos a los recursos y cómo los redistribuimos perdón, y, y lo hacemos de forma sostenible mientras. aplicamos esa tecnología para, para no solo diseñar sosteniblemente nuestro. Productos y que puedan llegar a la gente, sino para también rediseñar la forma en la que queremos relacionarlos, eh, pensando en, un, en, en muy a futuro. Hoy lo que sucede y que nos hemos comentado, eh, creo que en otras ocasiones, es que cuando se introduce una nueva tecnología, esto en, en antropología se explica a través de la infraestructura, la estructura, la superestructura, etcétera, que si la infraestructura son los medios de producción y reproducción, la estructura serían los modelos económicos, etcétera, y las relaciones sociales, y la superestructura sería la cultura, el arte, etcétera. ¿no? Pues cuando hay un cambio en la infraestructura, es decir, los, eh, los métodos de producción, cambia absolutamente lo que son los modelos sociales, eh, las relaciones económicas y las formas de arte y pensamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se introduce una tecnología y luego cómo va a repercutir en ella. Por ejemplo, el tren no... Tenía la, eh, una persona, eh, y esto que lo estaba escuchando antes, creo que, eh, no sé si lo dijo Víctor, que, que qué tecnología te imaginabas de pequeño, que ahora, que ahora tendrías, ¿no? Pero eh, en mi caso, por ejemplo, hasta que llegó el metro a mi barrio, pues yo, yo, yo tendría pues unos 11 años o por ahí. Pero una vez ya que estuvo el metro, empecé a pensar en mi tía. Sin el metro no hubiese pensado tanto en ver a mi tía. Porque no tenía los medios y las facilidades para verla. Es decir, que, que cosas tan simples como la introducción de una vía de transporte cambia absolutamente las redes de comunicación, de intercambio, para que la gente piense en otras cosas. Internet ha cambiado absolutamente la manera en la que, eh, en la que nos relacionamos, pero la gente que introduce esa tecnología no piensa en las consecuencias que va a tener. Mark Zuckerberg, que es el ejemplo que siempre utilizo, no tenía ni idea que iba a influir tanto en las elecciones británicas o en las elecciones de Estados Unidos con el, con el campus analítica o no iba a pensar en las burbujas de información que se hacen para, para eh, inherentemente, a, a, en, en principio pensando en la comodidad y luego para, para utilizarlas políticamente y con estrategias afines a, a, a quien lo defienda. ¿no? Y sin embargo, en el diseño que propone Jack, pues está todo como pensado para, que, para ver... ¿Qué tipo de relaciones sociales queremos desarrollar? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para el bienestar social y la protección del medio ambiente sin parches aislados? ¿no? Sino que, que, que esté todo sistemáticamente pensado. oh ¡Qué estupendo que lo explicas! Realmente es súper interesante cómo lo explicas. Y otra cosa también, el tema de, de que... La, la aportación de una a la sociedad, sea lo que sea, un nuevo invento, una nueva tecnología, una nueva medicina, una nueva lo que sea, va directamente a la sociedad. Y tú ve, empiezas a ver los beneficios de lo que tú has creado. Entonces, esto también es una, una satisfacción y una motivación. Porque estás aportando a la sociedad que está dándote tanto. Te está cubriendo todo lo que necesitas. Entonces... Esto también con lo que dijo Germán, ¿no? Que está todo tan, tan, tan a fondo pensado. Y por eso los, los grupos estos que dicen compartir información o quieren montar una, un pueblo híbrido, EBR o lo que sea, es que hay tanto que no han entendido todavía. No tienen un, un pueblo eco por muy bonito que suena, donde todos vivimos y plantamos nuestras verduras, suena idílico, pero no es una EBR. Y ellos lo etiquetan con EBR. Y tendrán los mismos RR, problemas. Perdón. ¿Perdona? ¿Qué sería RR? EBR, Economía Basada en Recursos. Ah. Lo abreviamos. Está bien. Um, entonces son muy bonitos, pero no están enfocados ni en, en el enfoque sistémico ni en la, la, lo global que tienen que ser las soluciones. Están mirando solo aquel, aquella comunidad pequeñita ¿no? Y no es eh, lo que necesitamos ahora mismo. Necesitamos lo que sería, lo ideal sería o bien el centro de gestión de recursos o bien una ciudad para, para poder realmente poner a prueba todo lo que dice ya, ¿no? Pero tiempo al tiempo. Es que eso es un, justamente lo que más me, me preocupa, o me, me quita la tranquilidad, que el diseño y el proyecto es magnífico, pero el cómo llegar, no sé si está, por desconocer, no sé si está bien eh, planeado, con metas, con tiempos, con formas, porque pasar al, a lo que sería el... El Proyecto Venus, de donde estamos ahora, el Proyecto Venus, no se puede hacer ni de, de un día para otro, ni de un año para otro. No, es, muy, es un proyecto a largo plazo, no es una carrera, es un, es un maratón. Sí, <risa> eh, el problema es que, no, no, por lo que he estado viendo últimamente, no, no sé si tenemos tanto tiempo. Ya, yeah. el, el Planeta Valgarete, desde luego... Pero esto depende de, de nosotros mismos y cómo tiramos del carro, porque es importante que nos movemos, no podemos dejar que los demás lo hagan. TVP solo no va a llegar a ningún lado, porque en realidad son dos personas, tres personas, o cuatro, si, si cuentas los de, del conjunto directivo. Son cuatro personas, lo que estamos moviendo o lo que tenemos que movernos somos los voluntarios, los que ayudamos con traducciones, que ayudamos con las redes sociales, informando a la gente, eh, la gente que pueden organizar eh, eventos, promocionando. Tenemos que informar a la gente para que sepan de ello y así haciendo una red de contactos llegar a gente que pueden ayudar. ...financialmente o con el conocimiento de arquitectura, etcétera, etcétera. Y hay gente ya que han sido eh, contactados y que están eh, apoyando y tal. Pero trabajamos a base de voluntariado, no tenemos sueldos. No, Entonces, pero... todo el mundo lo hace en el rato que tiene libre, que puede hacer. Yo, personalmente, soy muy afortunado, que tengo mucho tiempo. Pero hay gente que a lo mejor solo tienen una horita al día. Y, o una vez a la semana tienen todo el día libre T todo el mundo tiene una situación diferente y a veces tan solo para hacer una reunión entre los miembros de un equipo es complicado porque trabajamos globalmente y tenemos gente en muchos países entonces para uno son las 2 de la mañana y no puede venir a reunirse a las 2 de la mañana pero para los demás son las 10 de la mañana o las 8 de la tarde entonces reunir a la gente en un equipo de... de a nivel internacional también es complicado para que puedan progresar, hacer planes y tal, ¿no? Entonces eh, trabajamos con, con piedras en el camino pero no nos rendimos por eso es un desafío, es un desafío grande y lo que se ha logrado ya son pasos importantes ¿Mm? Roxanne está siempre buscando posibilidades pero también tiene muchas otras cosas que hacer está eh, Preparando, Bueno, estamos desviando mucho. Hay, es imposible predecir cómo el futuro va a desarrollarse porque hay demasiadas variables. Hace un año nadie hubiera pensado en, en el COVID y mira cómo ha parado el mundo. Entonces no podemos predecir para el año 2050 vamos a tener esto o para el año mmm, lo que sea. Lo que sí que hay una serie de pasos que son importantes que cumplir, como por ejemplo educar a la gente para que están preparados para ir a vivir en una de las ciudades nuevas, porque yendo con la mentalidad eh, que su? tenemos de hoy, ¿sí? Sí. ¿Si me, escucha? eh, ¿Si me, me, escucha me escuchas? Germán, eh, creo que alguien estaba hablando. <risa> no. Sí estaba, estaba, hablando yo, no me, no se me escuchaba. Sí, yo, te escuché, ah, yo, yo sí, sí te escuchaba. Sí, sí. Vale, entonces esto, que, que um, hay que educar a la gente para que estén preparados para vivir en estas ciudades, porque con la mentalidad de hoy no funcionará, entonces necesitamos reeducarnos. Necesitamos gente con los, los conocimientos uh, y las uh, habilidades técnicos, ingenieros, uh, científicos de varios tipos... Uh, expertos en, en computadoras y cosas así, necesitamos esta gente también. Y esta gente se tiene que educar en los nuevos valores. Um, luego también está toda la parte de la financiación. Porque, claro, <risa> vivimos en un mundo que todavía usa el dinero. Entonces, por mucho que trabajamos hacia un mundo donde el dinero se vuelve obsoleto, todavía necesitamos y un centro de de gestión de recursos va a costar igual que un parque de atracciones y este dinero no es caldería hay que buscar Germán, ¿quieres decir algo? Sí, que creo que Mateo eh, que se ha unido a la conversación eh, que pedía la palabra hace un ah, venga, yo estaba enrollada venga Mateo, perdóname No, tranquila eh... Es, es, la respuesta a la pregunta creo que es gigantesca, pero me gustaría saber cómo en resumen qué objetivos educativos eh, tendría ese proceso de, de enseñanza para que la gente pudiese estar en, en, digamos, en una ciudad del Proyecto Venus, qué cosas son necesarias en términos generales su, bueno cualquiera que quiera responder. hay que entender... Un, bastante sobre el tema del comportamiento humano, porque si nos entendemos el uno al otro del, del por qué se comporta de esta manera o de otro, nos va a facilitar mucho la vida juntos. Um, entonces necesitamos educar en este sentido, luego entender, por ejemplo, el tema del punto de, de vista de mecanicista, o las herramientas que tenemos y que no usamos, no los, optimiz no los optimizamos, las herramientas como la paciencia, el dejar el ego al lado, todo este tipo de cosas. Y por el momento solo los podemos estudiar en ambientes así, online, o si hay un pequeño grupo en algún sitio que pueden reunirse localmente, que, que yo sepa hay pocos. Entonces la prueba de verdad va a ser cuando vamos a vivir. En, el, en, en, el, en la ciudad o en el caso de gestión ahí sí que se pondrá a prueba todo esto y si sí, hemos estudiado lo suficiente por supuesto más interés sobre la ciencia también todos estos temas hacia el futuro no eh, quiero dar la bienvenida a Kesh hola Kesh hola Kesh hola, hola, ¿cómo están? bien, ¿y tú? Sí, muy bien, muy bien. Eh, tranquilo, Ay. buen humor, buena salud. Estupendo. Vamos. <risa> eh, en la página web um, Adri, hay una serie de pasos explicados. A ver si lo encuentro o no, no lo tendrá nadie por, por casualidad, ¿no? A ver. Sí, eso es lo que lo que quería añadir yo sí para complementar lo de la transición que hay una serie de pasos que están explicados creía que estaba al final de este libro pero he visto que no que está mejor explicado en lo mejor que el dinero no puede comprar pero en las fax en las preguntas más frecuentes eh, hay varias varias varios números de las preguntas que lo, que lo responden la primera fase eh, sería básicamente la de educación general eh, eh, la otra sería hacer una película para llegar al gran público y la tercera, la construcción de la, de la primera ciudad. Pero quiero matizar que, por ejemplo, hay diferentes eh, historiadores, antropólogos, etcétera, que hablan acerca de las dinámicas del cambio. Uno de ellos es David Christian, que está muy bien, que además eh, eh, se podría decir que, que es bastante compatible con lo que dice Fresco acerca de las presiones biosociales en el cambio, que las dinámicas de. De, de cambio tienen que ver con dos fenómenos fundamentales, que son las redes de intercambio y el aprendizaje colectivo. Las redes de, de intercambio es las redes de intercambio de información por cualquier vector que pueda ser. Y estas influyen también en el comercio. Entonces, esas redes de intercambio van a influenciar en el aprendizaje colectivo. Y las leyes de aprendizaje colectivo creo que lo tengo por ahí apuntado, pero bueno, son, son las mismas que... que eh, de, de una cosilla muy pequeñita de la teoría del caos, ¿vale? Pero eso eso ya, si queréis, luego lo pongo en el grupo de Facebook. Y entonces, cuanto, cuanto, esto es lo que viene a decir, es que cuantas más... Si imaginamos un grafo, ¿vale? Cuantos más puntos veamos y más líneas haya entre esos grafos, más grande es esa red. Entonces, la, la información que circule a través de esos puntos, cuanto más... más fuerte sea ese grafo, entonces más facilidad tiene de que se, de que, de que se comunique una información. Entonces, en el, en el aspecto de los seres humanos, para comunicar una idea, pues cuanta más gente esté informada en esa idea y cuanta más facilidad tenga de viajar esa idea, entonces más gente va a conocerla y para que esa información sea fidedigna, pues tiene que ser clara, tiene que, tiene que poder comprobarse, es decir, tiene que ser una comunicación lo más científica posible. Que no sea especulaciones sino que sean hipótesis, es decir, que sean comprobables. Entonces esas redes de información y de aprendizaje colectivo crecerán bastante. Una forma de aprender colectivamente y que se transmita a redes de, de, de a redes de, de información bastante vastas es a través de una película. Es lo más asequible para todas las... para todos los públicos porque un documental no todo el mundo es Está predispuesto a verlo, por decirlo de alguna forma. Hay gente que, que, que prefiere verlo eh, en un formato de novela, eh, hecha eh, hecha en, en vídeo no o en película, que tenga una trama. Entonces ahí pues puedes llegar a públicos de toda Ignore. Pero desde cualquier forma que, que tenga cada persona, sin meterse en ninguna presión, que somos voluntarios, que tenemos nuestra vida, que tenemos que nuestros gastos y nuestras facturas, etcétera, y que tampoco insuma mucho de tu, de tu, de tu vida, por decirlo de alguna forma, ya estás contribuyendo a, a la red eh, de información y al aprendizaje colectivo al decírselo a, a, a, a las demás personas. Es que mucho más tampoco podemos hacer. Cualquier, cualquier proyecto que se haga eh, va a ser bienvenido, que, que vaya eh, en pro de los derechos humanos humanos en pro del medio ambiente siempre va, va a favorecer el cambio social porque va a meter una nueva conciencia pero también es importante que, que el mensaje para si queremos realmente un cambio de sistema radical que es lo que estamos proponiendo dejar el sistema monetario no reformar el sistema monetario no mejorar el sistema monetario sino construir uno nuevo que se tenga como objetivo mínimo cambiar ese sistema no y, y, y en cualquier momento, pues, eh, si se lo comunicas a, a una persona con la que creas que tú tienes confianza, con, con alguien de tu trabajo, con, con alguna amistad, etc. Si te ponen pegas o cualquier cosa, olvídalo. O sea, si ves que eso te va a cuestionar <risa> a generar algún malestar, olvídate. Cuídate, ¿sabes? Y, y déjalo. Hay mucha gente en el, en el mundo, que somos muchos, pese a que eh, en las reuniones parece que somos pocos, pero en los grupos alrededor del mundo hay bastante gente informada sobre, sobre esta idea y, que, y nada, pues eso, con, con, con que se comunique se hace más fuerte la, las redes de información y si, si son eficaces pues se hacen las leyes de aprendizaje colectivo. Esas son las dinámicas del cambio principalmente. Y la principal son las presiones biosociales, es decir, si eso cae en un cultivo en el cual hay una profunda crisis de identidad a través ya sea de una guerra o de una crisis medioambiental fuerte, o como puede ser con el coronavirus, es decir, que las personas eh, perdemos un poquito el rumbo y ya no na, ya no tenemos la fe que teníamos a la confianza en los líderes electos o en el sistema eh, que funciona, entonces buscamos alternativas. Es triste decirlo, pero normalmente la gente se pone de pie cuando le quitan el sofá, ¿sabes? Entonces, cuando están esas presiones biosociales es cuando la gente va a buscar... Alguna alternativa. Y es ahí cuando mejor influye la, el aprendizaje colectivo. Hay un, hay un feedback extraño de algún lado, ¿no? Sí. Sí, como de una mujer. Sí. Bueno. <ríe> Qué extraño. Sí, fue muy extraño. ¿Seguimos leyendo? Pero muy bien, todo lo yo que quería explicó, una Germán, me gustó mucho. Alguien, dice? Mateo, quería decir algo, perdona. Y luego, Víctor. Víctor, estabas diciendo algo, perdona. ¿No? Mateo, bueno, yo nada más dije que, que muy bien, lo que como explicó Germán, que me gustó mucho, la explicación de las redes de comunicación aunadas a los factores biosociales. Sí, sí. Mateo, ¿qué ibas a decir, corazón? Eh, lo mismo que me gustó muchísimo, pareció primero que re bien explicado, eh, bien interesante, y lo otro es que mientras lo escuchaba, no sé si eh, mientras lo escuchaba, se me venía la idea de, de, por ejemplo, una app del Proyecto Venus en donde uno puede ver como, digamos, un grafo, en, tal como decía Germán, en donde los nodos son, por ejemplo, o oh, si sí, lo entendí bien, donde los nodos son personas y las, las, las líneas que conectan los nodos eh, representan como el, el, los vínculos que tiene esa persona eh, hablando, exponiendo o en comunicación eh, con cosas del Proyecto Venus. Entonces uno podría imaginarse un, una red en la que su... Es un nodo que tiene muchísimas conexiones, todas ellas, eh, digamos, sobre el Proyecto Venus, Mateo, Germán, etc. Eh, y poder ver como, digamos, no sé, en el año 2017 la red era así, en el 2018 así, ta, ta, ta, de modo que uno pueda como un poquito medir también en qué regiones o qué nodos están generando cada vez más conexiones, cuáles están perdiendo conexiones y así como... Tratar de, de, digamos, de eh, coger las cosas buenas que tienen unos nodos al poder hacer más conexiones sólidas, eh, comunicarle mejor a la gente. Sería una buena métrica. Me pensaba en eso. Sumamente complicado. Porque si piensas en toda la gente que estamos en Facebook, pero estamos interconectados. Todos tenemos amigos en común y es un poco complicado. Y luego... No solamente la cantidad de gente que hay que sepan del proyecto, pero necesitamos gente que hacen cosas para el proyecto, ¿sabes? Que, que lo que comenté antes que ayudan con las redes sociales. Ahora, por ejemplo, eh, tenemos ahora un Instagram para los eh, para español. Um, hasta ahora solo hemos tenido Facebook en, en español, ¿no? Eh, por ahí hay un Twitter pero la persona que lo organizó no tiene tiempo de mantenerlo, entonces sería bueno si alguien podía hacer el Twitter. Um, gente que están capacitados y tienen los medios para organizar eventos como proyecciones de los documentales, um, gente que están dispuestos a, a participar cuando una persona en su país o su ciudad organiza algo que vaya gente a ayudarle, no necesariamente organizar el evento, pero ayudar en, en la preparación del evento. Necesitamos tanta gente y gente que se unen a los equipos globales, los de gráficos, los de, uh, de uh, desarrollo de la web, um, los de marketing, todos estos equipos globales que tienen que... Por cierto, necesitas hablar algo de inglés para participar, porque claro, como son internacionales, utilizan el inglés entre ellos. Um, estos son la gente que necesitamos también. No solamente que la gente sepan, pero que hay gente lo suficientemente movidos, motivados, y que tienen el tiempo para ayudar en estas cosas, ¿no? Más allá de simplemente poste postear o en Facebook. Estos son gente que necesitamos. Porque la gente viene y dice, bueno, yo tengo las maletas preparadas. Sí, <risa> espérate con las maletas. <risa> espérate con las maletas. porque ¿Qué has hecho para ayudar...? Eh, que llegamos al, al paso que necesitamos las maletas, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiere decir? Sí. Seguimos leyendo. y sí, yo quería decir que, que bueno, que ahí está la idea. Si alguien la escucha a Mateo y la, y la lleva adelante y tiene conocimiento suficiente, pues ahí está la creatividad. Sí, me, me ha parecido genial, ¿eh? O sea, que si alguien lo escucha luego sí. y se le ocurre la forma de montarlo y, y, y tal. Yo no tengo para nada el conocimiento, pero me he hecho una imagen y me ha, me ha encantado. Sí, pues, sería muy bonito, desde luego, sería estupendo. La idea en está un... ahí, la idea está ahí. Ahora que, lo, sí. que si alguien la coge y la lleva al siguiente en, paso, es En un tiempo tenían, un, en una versión anterior a la web, tenían una, una, un mapa donde tenían la gente apuntado, donde estaban la gente que participaban y tal. Pero no sé, cuando se cambió el diseño de la web, no lo volvieran a colocar. Creo que era muy complicado. Sería, de, a lo mejor habría que tener un equipo de personas para mantener una cosa así. Pero desde luego sería precioso si se lograra. Por el momento hemos solicitado que a los uh, puntos de contacto nos envíen cada mes las visitas a la web de nuestros países, entonces cada mes yo recibiría, uh, por ejemplo, yo que sé, 700 personas en España han visitado la página web de TVP este mes, en México han sido mil personas, en uh, Colombia han sido 700, yo que sé, todas las personas, todas las visitas que han hecho la gente a las, y esto nos ayudará también saber un poquito más el, el alcance, y los datos que nos da Facebook, de shares, de, de compartidos, de imágenes y cosas estas. Hay datos que podemos recopilar, lo que están muy desperdigados. Yo he de decir una cosa. El mundo del marketing es el mundo que se ha comido y se comerá, porque eh, si no tienes una imagen fuerte, potente y la lanzas, eh, no llega. Entonces, el marketing sí. es una, una herramienta muy, muy importante. Muy poderoso, sí. Sí, sí, sí. Es que puede, puede sonar como una connotación negativa marketing, pero en realidad lo que utilizas es la psicología aplicada a, a la propaganda, que también es una, una palabra con no, connotaciones negativas, pero es simplemente es que no hay otra forma de, de hacerla, que no, de compartir una idea. Sí, exacto. Bueno, ¿quién va a leer ahora? Vamos a ver. Um, Víctor. Sí. ¿Te puedes leer un poquito? Sí. Venga. Eh, muy bien. Sin las preocupaciones de tener que costear la supervivencia, las personas podrían tener tiempo para sus intereses individuales, como continuar su educación, por ejemplo. Si la educación estuviera disponible para todos sin tener que pagar un precio por ella. Podría convertirse en un proceso continuo. Las ciudades del futuro serían verdaderas, uni verdaderas universidades vivientes. La mayoría de las personas asistirá a escuelas y universidades o se dedicará a otras actividades. Habrá clases para todos los interesados en áreas tales como teatro, fotografía, pintura, ballet y todas las artes en centros cultu culturales especializados. Las personas podrían ir allí a desarrollar sus talentos y recibir ayuda con sus iniciativas. Nuevos horizontes se abrirán, incluso para aquellos que en el pasado, debido a la falta de tiempo y dinero, ni siquiera se atrevían a imaginar poder tener estas nuevas posibilidades. Hoy en día resulta doloroso para aquellos cuyo poder adquisitivo es limitado imaginar una vida de posibilidades ilimitadas. Hoy, por ejemplo, hay muchos yates en muelles privados, pero solo son usados ocasionalmente. Quedan vetados para la inmensa mayoría de las personas. En esta nueva sociedad se pro proveerían embarcaciones más que suficientes para el uso de cualquier persona, de modo que puedan disfrutarlas como mejor les plazca. Habría un aumento exponencial en el número de personas aprendiendo a volar. Imagina todos los otros pasatiempos y deportes. La lista de actividades de que las personas podrían desarrollar sería interminable. Wow, imagínate. imagínate. Y alguien preguntó una vez, ¿y ¿qué pasa si hay muchos barcos pero justamente el día que yo quiero uno no, están, no hay ninguno libre? Pues habrá tantas, tantísimas otras cosas que puedes hacer que, pues mira, esperamos a mañana para el barco y vamos hoy a hacer, yo qué sé, escalada de montañas o paragliding o algo de esto, ¿no? O sea que habrá tantas oportunidades de cosas para hacer que hoy no podemos porque o bien no lo tenemos localmente o si lo tenemos localmente es demasiado caro pero todo este tipo de freno nos no nos eh, no lo tendríamos, no existiría. Imagínate todo lo que podemos hacer. Sí, es una tontería el planteo, porque hoy no lo puedes hacer aunque quieras y aunque esté el barco, porque no tenés el dinero, entonces... Exacto, si en el futuro no. Exacto. y hoy la gente se jubilan y se sienten perdidos porque no saben qué pueden hacer, no saben qué hacer. Yo tengo un vecino que hace todo el día perdido porque no, no sabe llenar su tiempo, porque su trabajo era todo. Y yo no, yo, uf, yo tengo ganas de dejar de trabajar para tener más tiempo para The Business Project <risa> y para, para hacer más conferencias y cosas de estas. Me encanta que lo dices en secreto estando eh, en YouTube. <risa> ¿Qué qué? Sí, lo dices, que, que lo has dicho en bajito, estando en ah. YouTube. <risa> Será difícil que ese señor vea el... <risa> eh, eh, la Sí, sí, sí. Sí, ¿Leemos un poquito más? Vamos a ver. Uh, leo yo un ratito. Creo que empezamos... Sí. Imagina un mundo abierto para que cualquier persona lo pueda explorar. Habría muchas personas recorriéndolo. Habría voluntarios en las áreas menos desarrolladas para ayudarlos a, a, a lograr los más altos estándares de vida en el mínimo tiempo posible. Un mundo donde no habría que mendegar monedas para poder hacer investigación científica. Habría programas de investigación y desarrollo en campos médicos donde la gente podrá participar y aprender. Este proceso se replicaría en otras áreas de la sociedad. En vez de especialistas, las personas serían generalistas. Aprenderían más acerca de muchas disciplinas y de cómo relacionar unas con otras. De esta manera las personas serían capaces de participar en el desarrollo de nuevas ideas en varias áreas de la sociedad. Habría tal exp expansión y exploración experimental en todas las materias que ya no habría necesidad de preocuparse por quién decide cuáles experimentos serán llevados a cabo y cuáles no. Cada nuevo diseño será sujeto a rigurosos exámenes, pruebas y evaluaciones y solo aquellos que científica científicamente prueben ser dignos serán construidos las personas podrán obtener las ventajas que brinda el aprender a comunicarse mejor con los demás y resolver diferencias sin el uso de la violencia contarían con las herramientas para resolver problemas permitiéndoles participar en una amplia variedad de campos de exploración sin las pérdidas de tiempo voy a leer el último párrafo porque eh, llega un nuevo subcapítulo sub sub sin las pérdidas de tiempo, recursos, energías y vidas consumidas por guerra y preparación para guerras, nuestra energía podría ser canalizada hacia esfuerzos constructivos. La sociedad podría dedicar su atención a controlar variables imprevistas tales como tsunamis, terremotos, huracanes y otros desastres naturales que amenacen nuestras vidas. Esto no implica perfección. Siempre hay desafíos y problemas sin resolver. Pero habría una gran mejora en los estilos de vida y la sociedad global podría alcanzar los más altos estándares de vida posibles, tanto materiales como espirituales. Ana. Yo quiero, yo quiero decir una cosa porque cuando leí este párrafo, de seguida uh -huh. me, saltó, me, saltó, me saltó una realidad. Uh -huh. Es que dice, dice, dice Jacques... Eh, resolver diferencias sin el uso de la, de, de la violencia. Vamos a ver, yo veo, hoy en día, antes, después, hace millones de años, la violencia es inherente al ser humano. Así que el ser humano deberá de cambiar muy mucho para no tener que llegar a, a la violencia para conseguir algo. Bueno, la violencia... Claro, es que sí... sí. Sí, sí, Pero, sí, adelante, Germán. Sí. Eh, además, es casi el tema central que, que me ocupa casi toda mi, mi atención cuando estoy estudiando, que es el tema de la violencia. Eh, la violencia, si sí se enfoca como un problema de salud pública y en lugar de como un comportamiento eh, inherente a la naturaleza humana, eh, se empieza a ver que tiene un patógeno tiene una, y una etiología, como se puede puede estudiar a lo mejor una hepatitis y al igual que hay diferentes tipos de hepatitis que puede ser hepatitis A, el hepatitis B, el hepatitis C, hay diferentes tipos de violencia. Cada una tiene una etiología y por lo tanto una una causa y por la que se puede a, eh, enfrentarse a ella tratándola como un problema de salud. Entonces una vez que investigamos la la violencia como desde un acercamiento a las ciencias naturales eh, vemos que, que que esos patógenos, en, eh, en lugar de en otras enfermedades que pueden ser transmitidos a través de gérmenes, que puede haber en la contaminación del agua, vemos que se distribuyen a través de patógenos que son culturales, económicos, es decir, que su vector de transmisión son emocionales y son económicos y sociales. Entonces, una vez que entendemos el sistema de alcantarillado, por decirlo de alguna forma, de esos vectores económicos y sociales, y vemos dónde, eh, dónde se focaliza... Eh, la, la acumulación de gérmenes, esto se, se traduciría en la violencia, en la forma de emociones, tiene que ver con sentimientos de humillación, tiene que ver con sentimientos de vergüenza, tiene que ver con sentimientos de, de, de poder. La violencia no deja de ser una dinámica de poder en todas sus facetas. ¿eh? Eh, y entonces, una vez que entendemos dónde se acumulan eso, esos patógenos, esas enfermedades que tienen que ver más con, con el sentimiento de inferioridad, entonces podemos solucionarlo eh, la correlación que se da más, más que se puede que se puede ver eh, en cuanto a, a, a los rangos de violencia es que cuanto más desigualdad hay en una sociedad eh, más violencia eh, más violenta es esa sociedad y, a, y por el contrario cuanto más igualitaria es esa sociedad menos rangos de violencia existen entonces una vez que entendemos a, ran, a grandes rasgos eh, cómo funciona la violencia y repito a esto puede ser desde una dinámica que se puede ver en cárceles, que representa muy bien el microcosmos de la sociedad como un todo, en donde hay jerarquías, donde hay clases sociales, donde hay separación por grupos étnicos, etcétera. Lo podemos ver como eh, el, el mundo entero. Si hay, una de, si hay unos países que se están enriqueciendo, como sucede hoy en día, porque no hay países pobres y hay países ricos, sino hay países que empobrecen a otros para hacerse ricos. Entonces vemos que ahí hay una dinámica de desigualdad y que genera sentimientos de, de, de vergüenza, de humillación hacia una cultura entera. ¿no? Y bueno, es que hay, muy, hay, hay un autor que recomiendo mucho, que se llama José San Martín, está en castellano, escribe acerca de los, los subtipos de violencia y cómo acercarse a ella. Es buenísimo ese autor, tiene muchísimos libros y, y, y bueno, pues eh, entonces una vez que se entiende científicamente las causas de la violencia, se pueden actuar en ella. Y no es, y no es algo inevitable. Se puede evitar perfectamente. Lo que pasa es que cuando haya desigualdad, entonces es muy difícil eh, evitarla. Y lo que hacemos es castigar. Que además el castigo funciona de una manera muy similar a cómo se produce la violencia, en primer lugar, porque no deja de ser otra forma de reproducir la violencia. Es una forma de autoafirmarse, de quedar por dinam eh, una dinámica de poder por encima del otro. No estoy previniendo, estoy castigando para qué? Para satisfacer el orgullo personal. A que ha sido, de alguna manera, mancillado por esa persona. Entonces, eh, eh, una de las formas en las, que, en las que se trabaja con personas violentas en cárceles y que, y que además que funciona muy bien, eh, como la terapia que se hace en España, por ejemplo, hay una terapia que se llama Fénix y que, y que a, a, demuestra muy buenos resultados. O si no, tenemos, el, el, el, tenemos a James Gilligan, ¿no? además que Fresco recomienda, uno de sus libros, de, que se llama Prevención de la violencia, donde James Gilligan eh, ha trabajado, se ha reducido la violencia no solo entre los presos, sino hasta el suicidio, que es otra forma de violencia hacia sí mismo, y lo ha reducido a cero. O sea, eh, vemos que se puede reducir completamente. Es, eh, eh, una de la, una, Perdón, me estoy enrollando mucho, pero como en el capítulo dice eh, mmm, que contarán con más herramientas para resolver problemas... Uy, bueno, que se, se comunicarán mejor las personas. Una de las, de las, una de las formas en las que se entiende la violencia también es que es una forma de comunicación. Esto es como un opt-in-out en psicología. Es cuando yo, por ejemplo, tengo hambre y no conozco el idioma, me voy a Rusia y no conozco el idioma, entonces para señalar que tengo hambre me toco la tipa. ¿Sabes? Eso es un opt-in-out. Me estoy comunicando de una forma en la que estoy eh, eh, transmitiendo una información un lenguaje verbal que me sale, por decirlo de alguna forma, para que me entiendan las personas. La violencia muchas veces es un actin out para decir, oye, estoy molesto porque me has, me, ha, me siento humillado a lo largo del día, he, he perdido, eh, me ha molestado este compañero de trabajo y cuando llego a casa, pues le grito al perro. Es, es un actin out. Sin embargo, si la gente aprende a comunicarse, es decir, aprende a identificar lo que siente y cómo lo siente y sabe transmitirlo de una forma de que la otra persona también entienda su mente, es decir, que se encuentren en las mentes, entonces la posibilidad del conflicto baja muchísimo. Muchas veces, eh, la mayor parte de los conflictos, y esto lo decía Alfred Korsisky, el de la semántica General, que también lo recomienda Fresco, decía que era porque, porque no llegamos a, a entendernos realmente. Y cuando vemos eh, los conflictos internacionales y vemos todos los desastres que se, que se generan a través de ellos, es por una falta de entendimiento mutuo. Obviamente que hay intereses de por medio, pero si la gente realmente se comprendiese y dijese honestamente que su, que su conversación sería más científica, es decir, que aquello que está diciendo se pudiese comprobar, entonces eh, habría muy poco espacio para la especulación, para engañar y también para, para comprender más a la otra persona, para ponerte más en el lugar y entonces abrir caminos de empatía, porque no es es lo mismo una persona que te pega un grito a una persona que te coge y te dice oye, estoy muy molesto últimamente y estoy a la mínima que, que salto no es por tu culpa, sino que dijiste muy estresado, entonces ya vas a tratar a esa persona de una forma muy diferente esto lo que se hace con los presos es, eh, es hablar con ellos, hacer ruedas de, perdón, querés que siga? porque es que me puedo enrollar mucho con esto <risa> no siga, siga porque vale, responde está. a la pregunta de Ana bueno, creo que responde a la pregunta de Ana, ¿verdad? Ana, ¿te está siendo útil? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo sigo en las mismas. El ser humano tiene que cambiar muy mucho. Sí, toda, sí, sí, Debe de ser... De, de, no, a ver, yo, yo, toda la teórica que estás diciendo, yo estoy súper de acuerdo, pero ha de cambiar el ser humano. Ha de haber un momento en que un niño, a, un niño ya no tenga la mentalidad, incluso de niño, con esa con, violenta, porque es que cuando, cuando eres un bebé ya ya te marcan una, una línea no hacia la violencia, hacia el grito, hacia la pelea. Sí, y, y, bueno, yo creo que es muy importante eh, diferenciar que algo que, que sí es una capacidad de, lo, de todos los seres vivos y eh, especialmente de los mamíferos, que es eh, separar la agresividad de la violencia. La agresividad es, un, es, un, es biología pura, es, se despliega ante ciertos estímulos completamente identificables y que son, además, eh, que se pueden parar o, o, con, también con ciertos estímulos completamente eh, analizables y que se pueden puntualizar. Sin embargo, la violencia es agresividad por la acción de factores socioculturales y la vuelven con una intencionalidad dañina de, de hacer daño. Entonces, eh, eh, más que los seres humanos tengan que cambiar, lo que tiene que cambiar son las condiciones del entorno, es cómo los seres humanos se relacionan con su medio. Este ejemplo se puede ver con, los, con muchas culturas a lo largo del mundo. Es decir, eh, Japón, eh, eh, la Primera Guerra Mundial, eh, poco le tenía que envidiar en tanto a, a nivel de crueldad a los experimentos que hacían los nazis. Eh, sin embargo, pasaron muchas cosas y ahora vemos que Japón es una de, la, de las culturas más pacíficas que existen. Lo mismo sucede de los vikingos, los mongoles. Es decir, podríamos poner un montón de, de, de ejemplos dentro de la sociedad humana. Eh, pero, sin embargo, también están los experimentos de Robert Sapolsky con los babuinos, ¿no? que de cómo los machos alfa de, de, de, eh, lo cuento así muy rápido. ¿vale? Pues había un grupo de babuinos. Eh, quien estudia los babuinos sabe que son unos, eh, de, dentro de los primates, son súper violentos, etcétera Y hay una jerarquía muy marcada por los machos alfa. Y entonces se estableció un, un, un restaurante como de comida rápida, de una multinacional que no quiero mencionar. Y entonces, pues eh, les cambió completamente la dieta y los, que, los del restaurante tiraban la, la, la comida a la basura y estaba intoxicada. ¿no? Entonces, los que cogían el alimento en primer lugar eran los machos alfa. ¿Y qué sucedió? Que los machos alfa eran violentos, se quedaban ellos con todo, no repartían nada, bueno, pues murieron todos ellos ¿no? al intoxicarse. ¿Y quién empezó a criar al resto de la manada? Bueno, pues las hembras. Y las hembras que quedaban y empezaron a, a cuidar a todos esos babuinos y en paz y la evolución de esa tribu de babuinos y nunca se peleaban, siempre estaban acicalándose, compartían todo, parecían más bien bonobos que babuinos, ¿no? Entonces, esto en un, en un esto pongo un ejemplo que se puede extrapolar completamente eh, a los seres humanos en cuanto que, que cambian las circunstancias de la sociedad, es decir, cuando, cuando eh, eh, he puesto el ejemplo de, de los vikingos o de los mogoles, pero se puede ver con, con casi cualquier cultura de una generación a otra puede haber un cambio completamente radical en cuanto a, a la paz, en cuanto a, a cómo se, se vinculan los seres humanos con otros. No tenemos que irnos mucho muy lejos eh, en Madrid, eh, años 80, eh, la transición eh, un desastre, eh, eh, toda todo la dinámica que había con la guerra contra las drogas llega a España, se genera una criminalidad con, con todo lo que conlleva el prohibir las drogas, aumenta la adicción y, por lo tanto, pues crímenes relacionados con ella. Bueno, y ves a la generación de ahora, ¿vale? están todos con el móvil, pero, pero no es para nada, exacto. ¿Ha cambiado genéticamente el ser humano en ellos No, han cambiado las dinámicas sociales. Sí. En definitiva no es violento el hombre, sino que lo vuelve violento el entorno. Exacto. Exacto. Esto, una vez que uno entiende esto, uno cuando empiezas a ver el efecto del entorno en tu misma vida, entonces puedes entenderlo en la vida de los demás, la influencia en la vida de los demás. Y yo, para mí, ha sido una de las cosas que más me han abierto los ojos. Empezar a entender que no es naturaleza humana, sino es la creación del comportamiento la manipulación, la formación. Hay un experimento, eh, hay un, un documental en Netflix. ¿Tienes Netflix, Ana? Eh, gratis, sí. Ok. Busca dilema social. ¿Vale? Uh -huh. Es un documental eh, de, de... Es de Netflix. Y es, es, son entrevistas, parte de ellos son entrevistas con la gente que han creado el botón de like en, en Facebook o Google Drive o todas estas plataformas de redes sociales y explica tan a fondo cómo la influencia, los, los algoritmos, los famosos algoritmos, reconocen lo que nosotros vemos. Entonces, si nosotros pasamos el día viendo gatitos, sí. es lo que los algoritmos nos van a dar. Sí, sí, sí, sí. Pero si, si vamos viendo... Eh, cosas religiosas, es lo que nos enseñará. Si vemos cosas de, de tilde conspiranoico, es lo que nos van a enseñar. Entonces nos metemos en un bucle cerrado de información, siempre confirmando lo que ya pensábamos. Pero no es que lo pensábamos, es que nos lo dieron a pensar a través de los algoritmos. Eh, sí, sí, sí, sí. Entonces, este, este documental realmente lo pone wow. Y he visto otro en, en inglés, que voy a buscarlo eh, en español, que va un poco sobre eh, Cambridge Analytica, que mencionó eh, Germán antes, um, y que un año antes de lo de este dilema social, ya esta muchacha en Inglaterra estaba denunciando, lo que está, bueno, hace años que está denunciando lo que está pasando con la, eh, compartir los datos y cómo nos manipulan y cómo meten en la política y influencian en las elecciones. Y no es mentira, es, es cuando lo, lo escuchas, es tan evidente. Cuando empiezas a entender esto, junto con el tema de que la, el entorno nos influencia, es, es, es de cajón que si cambiamos de entorno, vamos a cambiar de comportamiento. Nos está pasando ahora, de forma negativa. Entonces, una, tenemos que... Una Sí, dime. Una que se me... Me ha quedado en el tintero, que creo que es un ejemplo perfecto para, para ver cómo de maleables somos los seres humanos en función a cómo nos relacionamos con el entorno, es el experimento de la cárcel de Stanford, de Philip Zimbardo. Ah, sí. Y, si lo googleáis y tal, el experimento de la cárcel de Stanford, eh, está muy bien. También los experimentos de Milgram, el de obediencia a la autoridad, y bueno, ahora ha evolucionado muchísimo todos los experimentos de psicología social eh, acerca de la obediencia a la autoridad, el... El, el, el, el, las dinámicas de poder que se dan en la cárcel de Stanford. Creo que eso es muy bueno para ver cómo, cómo, cómo, de, cómo dependiendo del entorno eh, reaccionamos de una forma u otra. Mm. No hay en sí personas violentas, como ha dicho antes el compañero Andrés, ¿puede ser? ¿Perdón? Oh, bueno, no, no, no. Adrián. sino que no, Adrián, perdón, eh, sino que ese... Eh, cómo nos relacionamos con el entorno, en, en el poder de la situación y el poder de, de, de, de cómo nos han ido educando a lo largo de nuestra experiencia de vida. También tengo que decir que, que si queréis, esto lo hablamos para otro día. Sí que, que hay un tema peliagudo, que a lo mejor es el tema de la psicopatía, pero incluso el tema de la psicopatía, eh, dependiendo de, del entorno y dependiendo de la cultura, varía mucho la expresión, ¿eh? Hombre, está el tema de la, de la epigenética también, que los genes pueden tener una cierta predisposición, pero no quiere decir que están predeterminadas, porque si el entorno no les apriete el gatillo, digamos, no se activan. Entonces, es muy complejo el tema este. Sí, yo iba más tomar... podemos, podemos hacer una sesión sobre esto, porque dentro de un, dos o tres semanas terminamos el libro. Y yo estoy pensando cómo vamos a seguir... Um, porque el libro ha sido muy atractivo para leerlo pero sería bonito seguir las reuniones de los viernes Ana, querías decir algo, perdona sí, sí, sí, en cuanto a lo que ha dicho Germán eh, hay, hay una cosa que, eh, que, está, que se ha divulgado ahora con, con, con la gestión de la pandemia y es que eh, las naciones eh, que han estado eh, mandadas, supeditadas por, por mujeres, eh, han, han salido mucho mejor de, de, de la... ¿Por qué? Porque parece ser que genéticamente la mujer no tiene esos genes guerreros, o no los tiene tantos, o por ser mujer eh, somos más de cuidar que no de eh, guerrear. Lo pongo ahí, ¿eh? lo pongo ahí para ver qué os parece. Pero es un hecho. Sí, he leído esto. Uh, Alemania, Nueva Zelanda, uh, no sé dónde más, no me acuerdo Pero ahora dónde el más. Norte, Suecia, Finlandia. Finlandia, sí. Um, yo no sé si es una cuestión genética, um, cuestión genética, esto, sino posiblemente por los roles, y aquí estoy. Dando mi opinión, ¿eh? No es algo que he leído de ya, ni nada de esto. Pero nos condicionan de chiquitas con estos roles de cuidadoras, de, de madresitas y todo esto. Entonces, ¿podría ser tal vez parte de la educación que hemos recibido de ser mamacitas y de cuidar? Bueno, pero, pero tal vez, tal vez un, no seríamos un Trump. Una mujer no podría ser como Trump. No, sí, bueno, sí, yo tanto. creo que. Yo me tengo que retirar, compañeros. Hay... Muchas gracias. Ay, Vamos. Víctor, hasta luego, hasta luego, cariño. Nos sí. vemos a la se próxima imaginen. semana. Hasta luego. Hasta Víctor. Bueno, sí, yo, yo también me, te, me tengo que ir y, y ya como último comentario <ríe> eh, eh, decir que, que las diferencias entre, de, eh, entre un comportamiento violento eh, tiene que ver no tanto con, con las hormonas o con la genética, sino con los roles de género, con la construcción diferenciada entre el rol masculino y el femenino. Los roles de género son construcciones culturales absolutamente que dependen de la de cada tiempo y de cada cultura, eh, época histórica, etcétera, y que lo que decía su hay una diferencia muy abismal entre cómo se... Coge a un bebé para educarle para ser un machote, para no mostrar emociones, etcétera. Y, y a una mujer se las enseña más en el cuidado. Creo que tiene que ver más el patriarcado con ello. Es decir, que la diferencia entre trabajo productivo y reproductivo eh, que, que en la biología. Ahí estoy de acuerdo. Va. Venga, nos estamos... Como hemos terminado un subca subcapítulo ¿Podemos dejar el libro ahí y empezamos otra vez la semana que viene? Estupendo. Sí, por mí sí. sí. Perfecto. <risa> <Tengo> que... Que... <risa> Gracias a todos por vuestra asistencia y bueno. nos vemos la semana que viene. Que pasen una buena semana. Igualmente. Chau lo mismo. Wow. Igual. Encantada de conoceros. Igualmente. Igualmente. Igualmente. Muy, Muy chévere.